¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos al programa. Hoy me acompaña el señor Antonio Ramírez Gastón, el es gerente general de Bizlinks. ¿Y por qué está con nosotros nuestro invitado? Porque hoy vamos a abordar eh, tips, recomendaciones para acceder a un financiamiento bastante oportuno, eh, rápido y también a menor costo que el crédito, un crédito de usura o un crédito inclusive personal que podría estar pensando una MIPE, dado que una vez que brinda un servicio, vende un producto a un cliente, emite una factura, pero esa factura no la cobra hasta 88 días, que es el promedio que nos han explicado desde la Asociación de Empresas de Factoring del Perú. ¿Cómo está, señor Ramírez Gastón? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Clorinda. Muchas gracias por la invitación y poder estar contigo en tu programa y compartir esta experiencia. Muy bien. ¿Es cierto que la demora en cuanto a la cobra de, de facturas está bordeando los 90 días? Me informan desde la Asociación de Empresas de, de Factoring. Así es. Lo que sucede, Clorinda, que el año pasado, que hemos vivido esta situación muy complicada para todos, y especialmente para las empresas MIPES y PYMES, hoy en día las grandes empresas, inclusive medianas y otras, extienden el plazo de pago. Y al extender el plazo de pago, ahogan a las uh -huh. pequeñas empresas y especialmente las MIPES son las que, digamos, tratan de subsistir. Entonces, tener este, en estos plazos de pago muy largos es muy complicado, ¿no? Entonces, uh -huh. efectivamente, los plazos han variado muchísimo con esta situación y que hoy día la estamos también sufriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería su primera sugerencia dado que ya eh, emití una factura? ¿Qué ¿Cuál es la primera recomendación claro. que nos da? Claro, lo que sucede es que hoy en día muchas, muchas empresas, especialmente MIPES o PYMES, que emiten una factura y es al crédito, y cuando ven que su cliente no le están pagando inmediatamente, si no le pueden estar pagando 30 días, 60 días o 90 días, inclusive más días, tienen que buscar diferentes mecanismos para poder financiarse y tener liquidez, porque yo creo que las empresas, aparte de ver el mercado y poder vender más, también tienen que tener el efectivo en caja, porque tienen una serie de obligaciones, ¿no? como tienen que pagar planillas, tienen que pagar servicios, proveedores, impuestos y otros. Entonces, cuando buscan los diferentes medios para poder, digamos, conseguir esta liquidez, normalmente uno va a una entidad bancaria. ¿Pero qué sucede en una entidad bancaria, Florinda? La, la, una entidad bancaria para que te quieran dar una, un servicio o, o esta modalidad de factoring o compra de facturas, lo primero que te dicen es, tienes que tener una cuenta bancaria con dicho banco. Entonces, para abrir esa cuenta, te piden una serie de papeles, tienes que llenar una serie de documentos, tienes que acercarte a la agencia, luego tiene que ser aprobada en la central, digamos, en el tema de crediticio, la central de riesgo, y ahí en base a eso te asignan, según tu giro de negocio y tu tamaño, quién es el funcionario. Y después que te asigne el funcionario, tú tratas de comunicarte con él para tener esta opción y todo este tiempo que está pasando, puede ser que, llega, que ya esté llegando casi a la fecha de vencimiento de la factura. Lo peor de todo esto, ¿qué es Clorinda? ¿Qué es el mecanismo de un banco? Pero si tú quieres comparar dos bancos y quieres irte, ah, quiero tener opción con dos entidades bancarias para ver quién me puede dar mejores condiciones, cuando vas a un segundo banco, sucede lo mismo. Tienes que abrir la cuenta, tienes que presentar los papeles, de acuerdo, a los papeles tienen que ir a su oficina central, te evalúan, te asignan al funcionario de negocios, y siguen todo este procedimiento y el tiempo es demasiado largo, tedioso y hasta burocrático. ¿no? Entonces, Ahí encontramos nosotros una oportunidad que justamente muchas de estas MIPES y PYMES requieren, que es obviamente la liquidez inmediata. No pueden estar haciendo esos trámites engorrosos, largos, incluso hasta muchas veces manuales. Entonces, lo que vimos es ayudarlos a ellos a que puedan conseguir la liquidez de forma inmediata. Y tú me preguntarás, ¿cómo? Bueno, el objetivo es te ayudamos a vender tus facturas. ¿Y cómo te ayudamos a vender tus facturas? Eh, eh, ellos eh, canalizan dichas facturas que son al crédito a través de esta plataforma que se llama pagosya.pe al canalizar estas o enviar estas facturas electrónicas va a poder tener una serie de opciones hoy en día estamos trabajando con ocho entidades que compran facturas y pronto vamos a cerrar dos más o sea vamos a tener diez y al final del año pensamos tener veinte pero lo interesante es que en un solo sitio esta empresa va a poder encontrar Ah, esta factura la quiero financiar con tal entidad. Perfecto. Esta otra factura la quiero financiar con esta otra entidad. Y todo se hace en un clic. Todo es digital. Todo Ajá. es en línea. Entonces, de esa manera, tratamos de reducir los tiempos, pero también eh, digamos hemos aumentado la oferta de posibilidades de compra de las facturas a la, a la MIC. ¿Sí? Ajá. Interesantísimo. Señor Ramírez Gastón, quiero una, una, entonces, para tener claro esto y que las MIPES lo comprendan mucho mejor todavía con la, con la simplicidad con la que nos está explicando. Es decir, eh, primero, el tiempo. ¿Cuánto tiempo menos respecto a un trámite en el banco de un crédito, por ejemplo, para capital de trabajo, que es lo que se necesita? ¿Son 10 días versus horas menos días? En primer término, en el tiempo. Mira, efectivamente, yo te diría que inclusive si tú pides un capital de trabajo para, en un banco, el tiempo es muchísimo mayor que los 10 o 15 días que me has mencionado. Pero independientemente de eso... Un mes calculo, más o menos. Puede ser aproximadamente entre 20, yo calculo alrededor de 20 días, 20. promedio, así. Y por, ahora, más o menos. porque como te digo, ¿no? eh, es un trámite tedioso y largo. Así en es. nuestro caso, ¿cuál es? Básicamente lo que pedimos, más que pedimos, sino cómo te ayudo. Ya. Primero tienes que registrarte porque, porque tenemos que saber quién eres tú. El momento de registrar es en línea. Te registras y solamente pedimos cinco documentos que son muy sencillos que también los puedes conseguir en línea, que son tu RUC, la, la copia eh, del DNI del representante legal, la copia literal de la empresa que también se consigue en línea y un documento propio de lo que da la, la SUNATA que también es, lo dan en línea. Carga esos cinco documentos. Y automáticamente está disponible para comenzar a negociar o a vender sus facturas con todas las entidades que hoy en día ya están en la plataforma. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo te puede tomar eso? Lo que te demore a ti, cargar esos documentos. Uh -huh. Automáticamente, tú comienzas a, a enviar sus facturas, sus facturas que has emitido, y dices, las quiero ofrecer o las quiero vender. ¿A quién quieres venderlas? Y ahí escoges la factura que tú desees con la entidad que te sienta más cómodo. Y así empieza el ciclo. Ahora, para elegir la entidad de la que me conviene, eh, ¿cuál es el, el criterio? ¿Debería ser cuánto me cobran esas entidades? ¿Cuánto es lo que eh, me van a cobrar? Entonces, eh, o es una subasta, o yo su, se subasta mi factura. Eso es lo que quiero que me... Porque algunas entidades me dicen subasto la factura. Sí, efectivamente, hay diferentes opciones. Acuérdate, Clorinda, que este es un lugar en el cual nosotros ayudamos a las MIPES a poder vender sus facturas. ¿A quién le ayudamos a vender sus facturas? A varias entidades que compran facturas. Hay una entidad que puede ser que se, su modelo de compra sea: voy a subastar con una tasa con mis inversionistas. Otro va a ser: mira, ¿quién es tu pagador? Ah, mi pagador está en la empresa. Ah, tu tasa va a ser esta y ya la tiene asignada. Y así sucesivamente. O sea, cada entidad. Tiene sus propias reglas y modelos claro. para ofertar el servicio. Lo más importante que pasa, ¿qué es esto, Florinda? De que la, tú, por ejemplo, tú puedes tener una factura por dos mil soles. Y tú uh -huh. dices, voy a subastar mi factura por dos mil soles. No, no sé si me conviene. Yo lo que a mí en, en, lo que me conviene es, si hoy día estamos día lunes, yo quiero que mañana, martes o el miércoles, ya esté depositado mi plata por lo que yo quiero vender mi factura. Entonces te vas a ir con la entidad que te ofrezca el servicio que te pueda comprar la factura de manera más rápida. Entonces, ese es lo interesante: que en un solo sitio. Encuentras todo. Un sitio, como te, encuentras todo. Es universal, es inclusivo. Es inclusivo porque es para todas las empresas que emiten facturas y que quieran venderlas. Uh -huh. No hay ningún tipo de, digamos, de, de barrera para que puedan participar. No solamente las empresas MIPES, que pueden emitir facturas por 500 soles, 1000 soles, 2000 soles o cualquier monto que sea, inclusive montos muy grandes, como tampoco ninguna otra entidad financiera. Y estas entidades financieras en van a encontrar en un solo sitio una, una demanda de que dicen, yo quiero vender mis facturas. Claro. Entonces va a encontrar algo interesante en el cual dicen, yo tengo que estar ahí. Es como decir, yo quiero estar en el, point, en el punto donde yo quiero bailar esta música porque voy a encontrarme <risa> con un montón de gente y vamos a poder hacer algo simpático con todos. Y para bailar esta música, como bien usted nos ha dicho, ya nos dio ganas de bailar, entonces vamos a ver, vamos a ver qué tasa de interés más o menos en promedio podrían estar cobrando, porque alguien me dijo, puede ser entre 1.5, las tasas no son muy altas, y en consecuencia, si mi factura es a los 90 días, puedo estar pagando más o menos 4.5, alrededor de eso es lo que me cuesta. ¿Es así? Explíquenos, por favor, en términos del las costo tasas, de las tasas. esta operación. Es. Lo interesante de todo esto, Gloria, es eh, todas estas empresas que van a vender facturas, estas entidades ya tienen a una gran cantidad de empresas que son las que pagan estas facturas, ¿no? O sea, son, que son las clientes o pagadores. Entonces, a todas ya de una u otra manera las tienen como un, como un rango de, digamos, de, de tipo de empresa pagadora. Entonces, tú... O sea, ¿las tienen clasificadas? Clasificadas. Entonces, yo quiero esta, ah. fa esta factura y, por ejemplo, si es una gran empresa, entonces te pueden dar 1% al mes. Y si esta es una empresa no tan grande sino mediana, te pueden dar 1.5. Y si esta uh -huh. empresa es más pequeña, no te dan 1.5, sino 2% al mes. Uh -huh. Lo importante es qué pasa, clorinda es lo siguiente. El problema no es la tasa, es la rapidez de atención. Es la oportunidad. Pues, es, la oportunidad. es la oportunidad. Si tú tienes una Totalmente factura por, si por 2.000 soles y el día de mañana tienes que pagar el colegio de tu hijo porque necesitas la plata de tu negocio o porque necesitas comprar una mercadería porque tienes que producir, si te dicen, ¿tú sabes cuánto es en la diferencia si la factura es 2.000 soles de un punto o dos puntos? Solamente son 10 soles. Claro. No es nada. Es bastante módico, claro. Entonces tú dices, bueno, me puedo ir con uno, me puedo ir con el otro, no hay problema. Más ¿eh? me va a costar o sea, un taxi de repente. Más me va a costar cada semana o cada día que yo deje de comprar claro. el insumo que necesito yo para poder producir. Sí, totalmente. Sí. Entonces... Lo interesante es que las mites van a poder entrar, van a poder montar, digamos, enviar todas sus facturas electrónicas y lo, lo importante acá es que en envíen todas. Uh -huh. Tú no sabes si a la necesitarás el día viernes o el día lunes. La envías todas y tú después comienzas a escoger. Esta sí uh -huh. la necesito, la escoges, esta no. Y, ¿Y sabes por qué es mejor que envíen todas sus facturas y las registren? Porque no tiene costo para ellos. Ajá, no hay ningún costo por administrativo. No, no no hay costo para ingresar, suscribirse a, este, a esta plataforma inclusiva. ¿Pero hay algún demostrar? costo administrativo? ¿Hay algún trámite que el tenga único, que hacer? El único costo es lo que en su momento, si llegara a financiar o vender la factura. Es ya. decir, si yo cargo todas mis facturas y, no y no vendo ni una, no le cuesta a la PIN o a la MIT. Pero sí, obviamente, es lógico, si yo tengo una factura y la voy a financiar, hay un costo financiero, ¿no? Porque te están adelantando la plata el fondo. Claro, que plata. me está comentando que está entre 1.5 a 2, ¿no, no, no es dos. cierto? Depende, es, depende, depende, depende del rango, digamos, de cómo está clasificada la, la, Entonces, mi cliente, el que va a pagar correcto, la factura. Correcto. Perfecto. Entonces, y dentro de eso, es el que se financia el servicio de la plataforma. Uh -huh. Está incluido ahí. Ya, Entonces, perfecto. Entonces, lo importante es que todas las MIPES carguen su facturas y en cualquier momento las van a ir identificando cuál quieren y con qué entidad financiadora quieren, quieren venderla. Vamos a suponer que yo hoy día tengo mi factura, la ingreso y quiero, pues, a la brevedad, ¿es en horas? Algunos me dicen son 72 horas que puedes obtener tu financiamiento bajo el factor y en general, mira, ¿es así? Mira, puede ser, y te voy a comentar, puede ser en horas o puede ser en 24 o 48 horas. Depende. ¿Y ¿Por qué? Porque si, sí, obviamente, tú eres una empresa en la cual ya tienes un, un, una historia en la plataforma, en donde tú siempre estás colgando y poniendo todas tus facturas. Y tienes una factura que le vende siempre a un cliente. Y ese cliente, la entidad financiera, siempre te financia. Cuando tú lo coloques, en menos de, de, de, de digamos, casi inmediatamente, prácticamente te la aceptan y te pueden depositar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ya conocen que tú le vendes a esa empresa con cierta frecuencia. Y así socialmente. Entonces, todo depende obviamente de cómo es el comportamiento del mercado. De Pero si empresa. hay una primera vez, una, a una primera ah. vez puede demorar un poquito porque digamos que no me conoce la plataforma, ¿no? Así es. Vamos a suponer el caso de que es la primera vez. Entonces, mira quién es el cliente que va a pagar. Si es grande, mediano ah. y pequeño. Pero hay otra ventaja ahí. Yo le puedo decir, yo sí puedo ayudar a la Mipe diciéndole, Mipe, ¿con qué frecuencia tú le emites facturas? Ah, mira, a ver, ¿puedes darme tu ratio? Tú, así, esto es, es más fácil que yo le diga, señor entidades, este señor, mire su movimiento, fin, le puede uh -huh. financiar estas facturas, entonces soy su aliado. ¿Por qué? Porque, porque yo, nosotros somos los más interesados en que la mayor cantidad de MIFES pueda financiarse. Eso es por un tema ya, un tema de apoyo social en, a los emprendedores, de uh -huh. darle fuerza a lo que pueda salir esta... La reactivar, reactivar la economía uh -huh. y salir adelante el país, pero también porque dentro del costo del financiamiento está el pago del servicio, entonces mientras más Ahí. se financie, no mucho mejor ¿no? Dígame, señor Ramírez Gastón, ¿hay alguna, alguna traba, algún problema que se esté presentando? Porque me dicen que también no siempre el cliente el cliente, eh, el cliente que, el que va a pagar la factura debe aceptar esta operación ¿Es así? Eh, ¿O hay una aceptación automática? ¿O en todo caso la regulación aún no sale un reglamento eh, que está dificultando que esto sea mucho más rápido todavía, que muchas más MIPES puedan financiarse? Bueno, el, como te mencionaba, efectivamente hay un decreto de urgencia que ha, va a acelerar muchísimo esto, en el cual la factura eh, va a tener que indicar eh, la fecha de vencimiento y valor neto a pagar. Y ese, y y ese valor obviamente va a ayudar a que el mecanismo del, de la venta de la factura y a canalizarlo a través de como si fuera un título de valor, sí va a reactivar y va a ayudar muchísimo. ¿no? Uh -huh. Esto iba a entrar en vigencia el 1 de abril, lo han postergado el 1 de septiembre. Pero independientemente sí. de eso, ¿qué es lo que yo veo, lo es lo siguiente: muchas entidades quieren comprar facturas. Muchas. O sea, en otras palabras, sí hay eh, suficiente fondo, digamos, o, o dinero para comprar facturas. Uh -huh. El gran problema que hemos tenido nos, nosotros, como digamos en, aquí en el mercado, es que no había mecanismos para agilizar esta relación entre la MIPE, la entidad financiadora, y quién era el cliente pagador. Uh -huh. Entonces, este ecosistema digital de financiamiento une a varias entidades. A la MIPE que emite, se valida la factura, porque es una factura electrónica, se valida con la suma que es una factura válida, te confirma que es una, una factura que se le ha entregado a, a dicha empresa que es el pagador y se le da información a la entidad financiadora para que haga, uh -huh. digamos, la gestión de la compra de la factura. En un, solo, uh -huh. sit un solo, solo sitio, juntan a todos los agentes que tienen que ver o que tengan interesados en este. Y, en este y es ver. en la plataforma Pagos Ya, ¿no es así? Así es, la plataforma es www.pagosya.pe Perfecto. Señor Ramírez Gastón, ¿qué le parece si va, va respondiendo algunas preguntas que ya el público nos ha escrito aquí en nuestra fanpage? Eh, efectivamente, tenemos algunas y tenemos varias, diría yo. Sheila nos dice, ¿qué tasas manejan en cuanto a la compra de facturas? Ya, las tasas, como mencioné inicialmente, dependen. depende. Depende quién sea el pagador. Pero te puedo dar un rango, puede estar en un rango entre 1% mensual, 2% mensual. O sea, Perfecto. eso es entre 12%. O casi 20 o 24 al año. Pero mucho se depende de quién es el mensual. Y por qué razón, como les quería decir, a Sheila, es lo siguiente. Si tú tienes una factura por mil soles, la diferencia entre un punto y otro son 10 soles, no es mucho. Perfecto. Muy bien, que además eh, son 90 días, o sea, tendría que considerar nada más tres meses, ¿no es cierto? Claro, depende en qué momento. Si te van a pagar 90 días, porque acuérdate, Clorinda, que tú lo puedes pedir hoy día y está 90 días, o tú lo puedes pedir después de 30 días cuando tu necesidad es inmediata. Claro. Lo puedes pedir en cualquier momento. No tienes que Por pedirlo bien. desde que emites, sino en cualquier momento. Uh -huh. ¿no? Perfecto. Eh, Marianela nos dice, ¿a partir de qué monto se puede vender la factura? No hay límite, perdón, no hay límite ni mínimo ni máximo. Uh -huh. Es abierto. ¿Por qué? Porque esto es una oferta es un mecanismo, un ecosistema que facilita que cualquier empresa pueda vender su factura. Van uh -huh. a ver de todas las entidades, hay algunas que le interesará por montos pequeños, de quién sea el pagador, montos grandes, montos medianos. O sea, realmente, como mencioné, es universal, no hay uh -huh. ningún tipo de límite y obviamente no inclusivo y, y democratiza el crédito. ¿no? Muy bien, Ángelo nos dice, una consulta, tengo dos facturas por cobrar, una de 8.500 y otra de 10.000. ¿Podemos hacerlo en una sola operación, con un mismo banco o entidad financiera, sin, sin acercarme de manera personal? Sí, es muy fácil, porque tú, si, por ejemplo, has, has puesto todas tus facturas que has emitido, no importa en qué momento y qué día, y tú en este momento dices, yo quiero esta factura que hace una semana y esta que he emitido hoy día. Uh -huh. Y digo, quiero esta factura y esta factura. Pueden ser emitidas en diferentes fechas. ¿Y con qué entidad? Con esta entidad, porque me siento más cómodo, porque me atiende bien. Marcas esas dos y automáticamente te dicen de quién es el pagador, la tasa que te corresponde y este, la operación para que se pueda ser aprobada. Uh -huh. Con Perfecto. un solo o sea, clic. Las dos juntas. ¿Puede ser las dos sí. juntas? Claro. claro. Dos juntas? Puede ser una o mismo? varias y, y de diferentes fechas. Perfecto. Eh, Giancarlo nos dice, ¿este monto, existe monto mínimo por factura o grupo de facturas que desee vender ¿Cuánto del 100% en promedio recibo por vender mis facturas? El, el, como mencioné, hay diferentes uh -huh. modelos, hay modelos en el cual dicen yo tengo que quedarme con un fondo y el fondo de garantía, el depósito para ti te voy a dar el 99% y me quedo con 1% de garantía o me puedo quedar uh -huh. con 2% de garantía. Dependiendo, obviamente, porque ustedes tienen que comprender que cuando voy vendiendo mi factura, la entidad dice a ver quién es tu pagador, quiero conocerte. Y en base a eso pone ciertas eh, condiciones, porque te está comprando la factura, porque uh -huh. después la entidad financiera se encarga de cobrarle a tu cliente. ¿no? Uh -huh. Entonces es importante que de, de, no importa el monto, si puede ser 100, 200, 500, 800, 1000 soles, lo comience a usar para que comience a crearse un historial, un historial de movimiento y crediticio. Entonces las entidades van a tomar más confianza uh -huh. con esto Sí, tengo otra pregunta, aquí Cintia nos dice, el problema es que quienes tienen que pagar las facturas no califican y las entidades financieras no quieren incluirlas en el factoring, ¿qué hacer? Es, eh, digamos, eso es una buena, muy buena pregunta. Hay empresas que tú dices que no califican, pero cuando tú tienes una oferta en un solo sitio, que tiene varias entidades, las probabilidades que no te acepten eso van bajando. Puede ser que tú hayas preguntado, yo quiero financiarla, y encuentras dos o tres que no, pero si tú ya tienes a diez, una de ellas sí va a aceptarla. O te pondrá las condiciones para poderte las financiar, digamos, de manera más conveniente, uh -huh. ¿no? Acuérdense, Glorinda, que hoy día tengo 8, ya dentro de poco voy a tener 10, y antes que termine el año voy a tener 20. Buenísimo, ¿No? buenísimo. Ahora, muy bien, Mauricio nos dice, ¿las plataformas que están lanzando es de libre acceso? ¿Las pequeñas empresas podrán introducir allí sus facturas? libre acceso. a Este es un tema que tiene que ayudar a la MIPES y PYMES a poder entrar a un mercado para financiarse y tener liquidez. No les uh -huh. podemos poner barreras. Entonces, entran, colocan sus facturas, no tienen costo, se registran y el momento en que ya se a hacer el momento que quieren hacer el financiamiento, ahí es donde tiene el costo de financiamiento uh -huh. que obviamente es en ese momento que ocurre. si no, no. ¿Cuándo nos dice, cuánto tiempo podría recibir el adelanto de mi factura? El adelanto de la factura, como mencioné anteriormente, si hay una liquidez, perdón, si hay una historial y hay una relación, puede ser inmediata, o sea, puede ser minutos, o puede ser 24 horas, o puede ser 48 horas, ¿no? Pero uh -huh. el, el, lo que sí, acá hay un tema que quiero también transmitir a todos, a todos sus oyentes y que nos acompañan. Nosotros somos aliados de las MIPES, no somos aliados de las entidades financiadoras. Uh -huh. A nosotros vamos a defenderlos y vamos a abogar para que todas sus operaciones, de una u otra manera, las entidades sí les acepten. Eso es lo que uh -huh. vamos a hacer. ¿no? Uh -huh. Perfecto. Entonces, ¿en cuánto tiempo podría obtener uh, el adelanto? Puede ser minutos, ¿En 24 horas o 48 horas. ¿no? Esos son los rangos uh -huh. que no son menos se están manejando. Esa es la pregunta que nos ha hecho Juan. Patricia nos dice: ¿Cuánto demoran en darme el abono en mi cuenta? aproximadamente eso, ni bien aceptan la operación, puede ser minutos, puede ser 24 horas, puede ser 48 horas, obviamente como mencioné, si ya tiene un, un historial crediticio, un historial de movimiento, es más rápido, cada vez Perfecto. más rápido, Yana ¿no? uh -huh. nos dice, ¿puedo financiar mi factura si me encuentro en provincias? No, en, en, así estés en bueno, no te puedo decir si estás en China, ¿no? Pero en cualquier <risas> parte del Perú lo puedes hacer. Ajá. Siempre y cuando sea una operación realizada en el Perú, si le vendes a una empresa peruana, ya sea en soles o en dólares, puede ser cualquier moneda. Perfecto. Muy bien, Dayana nos dice, ¿qué factores evalúan las financieras para aceptar mi factura? Para aceptar financiar mi factura. Eh, eh, perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué? Eh, ¿Qué factores evalúan ah, ¿qué las factores? financieras sí. para aceptar financiar mi factura? Ok, ¿cuáles son los factores? Número uno, quién es el emisor, si ya lo conoce, si tiene eh, un historial de cómo ha ido cargando las facturas, quién es su pagador, si es un pagador, si su cliente es un cliente frecuente. También es importante, tú no le vas a vender a un cliente una, perdón, cuatro, cinco, seis veces si no te paga. O sea, eso también es importante, son fotos que no se ven en los sistemas tradicionales. Acá sí lo van a poder ver porque dicen, ah, sí, hay una, una relación. Ven quién es el pagador, el monto de la factura, el plazo, y en, en base a eso es que hacen muy el, bien. la operación. Perfecto, difícil. muy bien. A ver, acá también eh, dice Mirna, yo emito yo emito comprobantes, pero mi duda es si su empresa, o sea, si ustedes, Bisling, aceptan todas las facturas a financiar sin importar con qué empresas yo emití, la, a qué empresa le emití yo la factura electrónica. Así es. Esto es universal. No hay Perfecto. ningún tipo de, de limitación. Pueden, cualquier persona que emita, o empresa que emita facturas por una empresa de servicios o por el portal de la SUNAT o por cualquier otro medio, todas las facturas uh -huh. que emita pueden enviarlas a esta plataforma de pagosya.pe para poder vender sus facturas. Tengo la pregunta final y estoy juntando dos preguntas, La de Kiara y de Dayana. Eh, me dice, los pasos a seguir, brevemente, ¿Y eh, qué documentos necesito para poder registrarme en Bislink, en la, la plataforma mi, de Pagos okay. Ya? El, el, el, los pasos, ¿cuáles son? Entras a la plataforma de www.pagosya.p y te van a pedir, llene sus datos, datos de la persona que va a trabajar en la plataforma, datos de la empresa, quien es el representante legal, el DNI, copia literal del negocio, y un documento de la SUNAT. Son documentos que se sacan en línea, no son tediosos. Uh -huh. Se cargan esos documentos y queda ya eh, prácticamente registrado en la plataforma y a partir de ahí comienza a cargar las facturas o enviar sus facturas que es un medio muy fácil porque las puede enviar inclusive a una bandeja eh, de, de, de entrada de, de facturas electrónicas que quiere negociar porque o se carga de forma manual es muy, muy fácil muy sencillo y después de que ya tiene todas las facturas cargadas ahí comienza a seleccionar las que quiere financiar con cualquier entidad que están ahorita eh, que ellos seleccionen o se registren para trabajar con ellos. Uh -huh, perfecto. Los documentos son el RUC, como usted mencionó, la, la copia el, del DNI, la copia el, el, literal de que soy representante legal de la empresa o de la constitución de la empresa. ¿Qué, ¿qué documentos están? Y hay un documento eh, de, de terceros que lo saca, lo, lo, lo, lo piden a través de la zona. Todos esos documentos están en la página. O sea, uno entra el, el y se... Ah, sí. En la página ¿qué documento requiere? Además, lo puedes hacer ahora. Ah, hoy día solamente tengo dos. Sube los dos. Mañana consigo mm. los otros dos. Consigo los otros Perfecto. dos y ya está. O sea, es... Está buenísimo. Está buenísimo. Felicitaciones. Eh, pregunta, eh, otra pregunta, pregunta final final. Eh, ¿Qué entidades financieras son las que están comprando las facturas? ¿Son bancos, financieras? No, en este caso, hemos, mira, los bancos están abiertos a que puedan entrar. Pero los bancos mm. siempre han puesto ciertos límites y restricciones. Entonces, entre además, todos sí, nosotros, compra, además, ellos adelantan las facturas, ¿no es cierto? Adelantan. Es. Eh, pero puede ser cualquier entidad. Pero hoy día uh -huh. estamos, tenemos a FIDE, eh, ELDO, inversiones I.O., a Funding, inversiones de Factory. Este, ¿cómo se llama? Este, bueno, tenemos 8 o 10, 8 tenemos, ahí sale también en la plataforma las 8. ¿no? Todos está. están. Todas Correcto. están ahí a la mano para que uno se pueda seleccionar. Blanco Safi, hay un montón de empresas, un montón de empresas en las cuales uno se puede seleccionar. Lo más recomendable es que seleccionen a todas para que estén relacionados y en el momento en que deseen, solamente digan, esta factura con talentía, esta factura con talentía y se acabó. Claro, y así uno sí. elige, elige lo que más le conviene. Muy Correcto. bien, felicitaciones, felicitaciones, señor Ramírez Gastón. Muchísimas gracias por esta, esta información que haya compartido con nuestros emprendedores. Y, bueno, como vemos, es una alternativa frente a, a la usura, ¿no es cierto?, a, un, a un, la informalidad que es muy riesgoso y también frente a una entidad financiera que de repente tarda mucho y nosotros necesitamos la plata ya. Es. muchas gracias, Clorinda, esta es una oportunidad, más que una oportunidad es que somos aliados, o queremos que nos vean como aliados de ayudarnos a todas las MIPES y pymes especialmente emprendedores que quieren salir adelante hacer negocio y que este es un mecanismo que nos podemos ayudar a que puedan tener liquidez y que se puedan desarrollar. Perfecto, muchísimas gracias. muchísimas gracias. Será hasta la próxima entonces. Gracias, Claudia. Muy gentil. Nos despedimos gracias. amigos. Continúen con, siguiendo nuestra programación.